en el bollo que se metió el niño, pues freco, pues freco que le pasa la cosa. al queridísimo angel y es que la real moza porque casi le suelto un pecozón por freco Ángel en una <risa> entrevista, así que vamos a verla. Relucí, eso en el calentón. Salieron muchas cosas tuyas íntimas a relucir Salió un video por ahí que todo el mundo conocemos que que, que se el se regó, porque tú sabes, cuando pasan los problemas Las cosas íntimas es que están del pasado Salen y se destapan Salió un video por ahí tuyo que mucha gente sabe De lo que yo estoy hablando, háblame de eso ¿Qué, tú, cómo Bueno, te... yo te voy a decir algo antes de, que, de antes de todo Como en esa pregunta que tú me estás haciendo ese video salió cuando yo andaba en mi mundo en la calle. A mí fue que me pagaron mi cuarto. Eh, son cosas que a uno le pesan después que uno está grande y tiene hijos. Pero yo te dije a ti que no me tocaré el maldito tema del video. Y quien te mandó, te, habló, te mandó a hablar del tema del video. Dile que se dé mano con el video. Pero. Vete al diablo. Y si sube la entrevista vamos a tener problemas. Me va a dejar entonces con la entrevista así en la mano. Niño, pero atrevido, niño. Pero ya te iba a. Eso es un trompón, ¿era? Es que esa pregunta. El puetazo que le metió. Niño, sí, sí, sí. Bueno, que darte duro. Bueno, es que es que un fresco, eh. eh pero había más preguntas que usted puede. Entonces tú te hablando que... en la entrevista. Se le eh, hizo muchas preguntas. repíteme la tira del celular, por favor. La parte de. Entonces, <risa> <risa> salieron muchas cosas tuyas, íntimas, a relucir. Salió un video por ahí que todo el mundo conocemos que, que, que, que se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 Nuestro amigo aquí está bien que haga su entrevista y todo, pero respetando, ¿tú entiendes? Porque, no, no, no. Ese, esa es una pregunta. Pero, pero, es una pregunta que, que estaba. Porque no no no, porque no, no, no, no, no. Ay, de ti, tú subes, ay, tú ay, eso. Esa era una pregunta. No Dios eh, Ay, hombre, amor. Esa era una pregunta. Yo le hice muchísimas preguntas. Esa era una pregunta que, que había que hacérsela porque fue algo que pasó. Fue algo que pasó. Fue algo público. Fue algo público, entonces no. ¿Eh? Ah, tú ves, yo no te ah, puedo ayudar. No él no sabe porque no, vio, yo, no. yo no. Usted lo vio. Yo lo vi, pero usted, no lo podemos. Pero usted lo tiene el video no, de ella. No, yo no tengo mi poder. Usted, ¿y usted video, lo tiene. ¿Y cómo es? que está en el video? ¿Cómo ¿Eh? no sé? <risa> yo no sé. Pero <risa> cómo es que está en el video, <risa> Yo tengo <sé? risa> el video. Tengo ¿Cómo es no, no, el video? Pero, pero, pero tú no, no, no. No, no, no, escúchame. El entrevistador tiene que saber todo a quién va a entrevistar. Te lo a ¿En una... qué que está el video? Yo no sé cuál video. Te lo voy a comprar una Tenga cadena, oye. ¿Eh? Te lo voy a comprar una cadena, no, la no, pasó. No, no, no me lo, no lo divaré. ¿Cómo que está en el video? ¿Cómo que está qué? ¿Cómo es el video? Un video íntimo para adultos. Tú no puedes ver ya algo de, de no cosas no se... del pasado. No, ¿Cómo se puede ¿tú, se puede puede que, ¿tú, tú no, no, no querías quería poner ese video? No, ¿cómo no se puede poner? ¿Y te por qué ya te quería dar entonces? Además, ya es un video que ya eso no existe. ¿Pero por qué ya te quería dar entonces? Si tú lo ibas a poner. Ay, no, porque la pregunta... Es la pregunta. Bueno. Bueno, mira, te voy a Supuestamente con... fue un video que se regó, como se ha regado un video, lo tiene, lo por tiene. ejemplo, video ah. de la perversa, video de fulana que se riegan íntimo, que sea un video viejo, pero que como ella se hace figuras, figura, salen a relucir, eso fue bueno, lo que quisiera dijeron, "Ay de ti sube video, ya tú sabes." Es que yo no cómo yo voy a subir su Y por algo ya te lo dijo entonces Atención, lo ah, No, yo no lo tengo. Si ella dijo, "Vete para. Ay de ti si sube no, el video. Ella dijo, mira los loca? tigres que te que te mandaron a hablar porque ella lo que quiso decir que a mí me mandaron a preguntarle. No mamo, ella no dijo yo quise decirle Ay de, de ti. No a mí nadie me mandó. ¿Quién fue? ¿Quién, fue? ¿Quién fue que te mandó? Sí, sí, ah claro. si sube la entrevista no vamos a tener problemas. ¿Quién, ¿Quién fue? Pero quién fue? No no no, no eso es algo eso es algo. que sí, pero quién fue ella... que te mandó tiene que tener valor cuando... como hombre. Bueno amor no haga solo y le va a comprar una cadena a tu pastor. <ríe> <ríe> No, o es sea, que cuando tú haces cosas en el pasado, cuando, si tú piensas volverte a famoso, tienes que tener en cuenta que tú... Tú sabes cosas que tienes tu videíto, pero ahí fácilmente tú también. Ay, Ay, muy difícil, muy difícil. A, además, lo, además de los videos de los TV, juegos de TVT. Ah, eso, eso, esos, esos videos ahí son picantes. Esos <risa> TVT. No, un saludo ahí a nuestra hermana, la, la Musa. Se <risa> <risa> lo chanceé.